Quería estar, no alcancé lo que quería alcanzar. Crecernos como solía imaginar, no le cumplí los sueños al niño que solía soñar. Sentimientos me he tenido que guardar, mis dolores he tenido que ocultar. Para que no me hieran los demás, para que no se preocupe mi mamá. Y me doy cuenta de todo, fijo ser inocente y me hago el bobo, empatizo con. Dolor ajeno y lo absorbo Y por la noche en mi cuarto lo lloro todo hey, Los humanos hablamos Pero no nos escuchamos No nos comunicamos Parece que nos odiamos Desde nuestro nacimiento callamos Sentimientos guardamos Pensamientos ocultamos Los lamentos Siempre me han dicho que soy parte de la generación de cristal Y sí, soy de cristal Por mi transparencia al hablar, al empatizar Al mostrar lo que me duele, lo que me hiere Mostrar lo que realmente soy. Tengo una relación tóxica con la incertidumbre. No me gusta, pero ya es costumbre. Esperando a que mi espíritu espiritual llegue y me alumbre. Y que la tristeza no me torture y me deslumbre. Prisionero de mi propia prisión, hundido en confusión. Escribo otra canción. que en el fondo me tragué la depresión. Aunque sabemos que todo inicio tiene su final Y es la verdad pero me da igual Viviré de ilusiones y moriré de realidad hey, Que se jodan si vienen a criticar Seguiré soñando y no me podrán despertar Es mi ilusión y me prometí que no voy a fallar Esta música no es para ganar Es para expresar lo que suelo